es igual a con, la, la, la raíz esta, o el prefijo este, viene a significar con, eh, muy interesante, relacionado con dar, recibir, y otro que me llevé por otro lado, caos es igual a orden, de la caverna al diccionario. Viste cuando te dicen que si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías? Bueno, yo ponele, dame tres momentos de cómo se llegó de la caverna al diccionario. wow ¿Cómo se llegó de la caverna al diccionario? Ah, ahí te la dejo, tarea para el hogar. Eh, controlar es igual a soltar. Esto está, está todo en la misma línea caos es igual a orden el, el adversario es que, que también tenemos dentro que es, eh, que es que versa esto es como de movimiento eh, revolver ese caos te te ayuda a ordenar como veníamos diciendo y uno controla cuando puede soltar claro es, es espectacular incongruente pero al mismo tiempo no lo es. Qué, claro. di no, eh, qué difícil, qué difícil eh, llegar a asimilar ¿no? esa comparación ¿no? de controlar es necesario para soltar o soltar es necesario para controlar. Qué difícil. Y esto viene muy bien para los apegos, ¿no? todas estas cosas. Claro. Que nos apegamos a, a un ser, que te apegas a una vivienda, que te apegas a un trabajo. Y parece que si no tienes eso, tú dejas de ser. ¿Cuánta gente se identifica con su trabajo? Y sí. si me engañara yo, ¿qué voy a hacer? Coño, ¿qué vas a hacer? Tú estás escuchando. Es Hay que... una película muy buena de Wayne Dyer que se llama El Cambio y en una de las habla de tres historias y una de las historias va justamente relacionado a eso, ¿no? Un director de, de, director de cine y, y, y se le presenta a él que le dejan sin película su película a la que él había escrito. Se la quitan y dice ¿y ahora qué voy a ser yo? Y después viene toda esa reflexión, ¿no? De que somos mucho más y cuando aprendes a soltar es cuando realmente empiezas a tener tú tu control de tu vida. Exacto. Cuando conectas te, cuando con te, la fuente. Con la fuente, cuando te conectas, cuando tienes ese control de ti, de la esencia. Si no soltamos, no controlamos. No, no, no sabemos controlar realmente. Está bueno, está bueno. Si alguien no la ha visto, que la vea. Está en YouTube, gratuita. Okay. Se llama El Cambio, de Wayne Dyer. Uh -huh. Wayne Dyer lo tengo. Porque, Buenísimo. ¿qué pasa si nos soltamos? Que nos aferramos a nuestros miedos, a nuestras inseguridades. Está complicado. Claro, porque realmente... No... A lo mejor también es, o, te, o te aferras a que otro ser te saque las castañas del fuego. Sí, bueno. Porque es más cómodo tú no hacer nada, ¿no? Y, y estar ahí, entonces... Eh, en definitiva, vale, cuando bueno. tomas... Eres responsable, vuelve a aparecer la palabra. <risa> pues, pues tomas ese control bien ordenado. Porque el control, el poder con el control pues aparecen todos esos dictadores que hablábamos antes. Claro, y, y se, entonces, exceden, se exceden de euforia. Claro, el, el, el, y también el control mmm, el control mental, ¿no? También se vuelven personas como muy dogmáticas, como tienen que ser todo lo que ellos digan. A lo mejor no llegas a ser un dictador, pero sí que a lo mejor en tu casa eres insoportable porque todo tiene que estar como a ti te gusta. Entonces ahí... A nosotros... Todo en justa medida. A nosotros porque no nos controlan mentalmente, porque soltamos. Y al soltar no nos pueden coger. <risas> y también porque nos hemos dado cuenta y somos conscientes de lo que están haciendo, de lo que pretenden hacer y bueno, a lo mejor no en todos los ámbitos yo reconozco que a lo mejor en todos los ámbitos también estoy más perdida que la 10-11 como se suele decir, pero en otros sí que estás como más alerta y entonces ya te das cuenta y dices ¿para qué estarán haciendo esto? ¿con qué intención? y empiezas tú a lo mejor también ya a decir, pues lo pueden estar haciendo con esta intención o con esta otra para que estemos ahí metidos en ese miedo pues fuera miedo, soltamos bueno, vamos, vamos, vamos vamos a soltar, <ríe> soltar las tres Claro, como por ejemplo las alarmas esas que han sacado hace poco. Esta semana. Justamente estaba no. pensando en eso. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál es la intención detrás? Claro, ¿qué al... intención hay detrás? Porque después ha sonado alguna alarma. ¿A alguien mm. le ha sonado una alarma? Bueno, bueno mi... he visto algunos vídeos que sí que... Mi hijo me dijo que una profesora le había sonado, no lo sé. <risa> ¿Qué lo hicieron? ¿Aleatorio? ¿Aleatorio? No, no lo sé, no lo sé. Yo es que no le he hecho nada de caso a esa historia. Vamos a ver. Qué bueno que no me enteré, me encanta. No, no, no, no, le, le, no, le, <risa> no le he prestado nada. Enteré, yo me enteré por mis niños, en, eh, por el TikTok, y yo dije, ¿qué me estás diciendo? Y dice, sí, sí. Y yo después decido, y entonces estamos ahora todos viendo un vídeo para desactivarte las alasmas, no sé qué, no sé cuántos. Digo, ¿con qué intención estarán haciendo esto? ¿Con quién lo hablaba? No sé si... Si lo hablaba contigo, José, lo hablaba con otra, con una amiga. Sí, que lo, com lo, lo comentamos, lo comentamos. Lo comentamos, ¿verdad? Que sí. dijimos, para, ¿con qué intención habrán sacado esto? Sí. Que, aunque no estás en, en el miedo de, de si me va a sonar o no me va a sonar, pero estás en ese Pendiente. tema. Pendiente. Sí, bueno, es lo que decíamos ayer también, creo, eh, y, y volvíamos a repetir, el, los dos objetivos principales o dos de los principales, es tu atención y tu ánimo. Exacto. Bueno, eh... Eh, se cuenta que le preguntaron a, a este, al, al robot, de este que se supone que es el dueño de Facebook, que, ah. cuál era su peor enemigo, y dijo el, que mismo. Eh, las horas de sueño de los seres humanos. Tremendo. Claro. Porque, porque, no está, tan porque, no estaba, porque no están ahí pendientes no están conectados no están conectados no conectado a la Matrix exactamente eh, pues eso las alarmas yo que ya he visto de sobra como seguro que ustedes también eh, tantos ejemplos que se repiten sus patrones y, y me, ya a mí ya me da para aprovecho y me divierto y me, me pongo a, a pensar y hacer asociaciones entonces por ejemplo Fíjate cómo el, la, la idea, jugando también con esto de las trampas del lenguaje y la disonancia cognitiva, como, por ejemplo, eh, durante la pandemia, eh, todos aquellos positivos son los que peor están. Eso dice la narrativa oficial. O sea, si estás positivo, mal. Y esto lo ve un poco así también. Eh, te distraen, viste como, como, como decíamos recién, este, agarran una palabra que te sirve o una, un concepto sobre el que tienes que pensar, como por ejemplo que está sonando una alarma a nivel mundial de que hay que, o, o hay que, digamos, no La, el hay que no, no me convence, pero digamos que conviene, y, y pareciera, es una, es todo indica que conviene ¿no? que, que o sea, nos es, demos... Intentan sugestionarte con decir... Uh, están preparando una alarma porque sí, están previendo es. que algo va a suceder. Entonces. Eso es, sí. pero claro, como, pero quiero decir, ahí, como, no te, como te distraen con eso, pero te distraen con eso para que el, el tema claro. de que está sonando una alarma lo, lo, lo apartes de la, de, la, de la vista para ese lado, cuando en verdad hay una alarma mundial de que es hora de que tomemos conciencia de un montón de cosas o claro, parece ser. Claro. Y por eso digo. Van como haciendo el juego del el cambio de frascos y etiquetas, es muy interesante. Pero incluso lo ves como en piloto automático la gente misma. Eso es, eso es lo más interesante. Cómo el piloto automático ese de la, de la, digamos, de la psicología de masas eh, opera, opera ya sin necesidad de que. Bueno, es que la única forma de acortar esta dinámica de apagar la tele, está claro. No queda pues otra. Eso, eso ayuda mucho. No queda otra. mientras que estamos... Sí, pero bueno, de todas formas, apagar la tele, porque en mi casa, por ejemplo, la tele la vemos, pero no para ver la, los, las noticias, ¿vale? pero Y sin embargo, eh, estas cosas de las que estábamos hablando de lo de la alarma, no ha salido en la tele, ha sido por las redes sociales. Sí, sí, ahora ah, las sí, redes sociales sí, sí, día, sí, sí, indudablemente ellos están tirando más a las redes sociales porque se han dado claro, cuenta de claro. que eh, ya la televisión, creo que de una cierta edad, principalmente, claro, eh, claro, claro. hacia abajo... Eh, sí están como muy metidos en, en la tele, pero de una cierta edad a seres un poquito más jóvenes como que nos estamos yendo de de, la, de, de los noticiarios, de, claro, claro. de las noticias, sí. de fuera del programas radar, fuera del específicos radar. que te hacen bajar, estar ahí abajo y utilizan porque ya te digo que a mí me ha llegado y ha sido porque mis hijos lo han visto en el TikTok, los dos, yo no tengo TikTok como no ¿Sí? lo veo. Sí, te doy, te doy la razón, Raquel. Que ahora están ya... utilizando esos medios porque están... saben que ahí tienen el caldo de cultivo desde de las nuevas generaciones. Ya, ya, pero ¿qué es lo que sostiene realmente? ¿Cuál es la base, digamos, que sostiene todo lo que ha ocurrido con el tema ahora que estamos hablando de esto de la alarma? Realmente todos los meses y meses que llevamos de bombardeo con el tema de la guerra de Ucrania, el ataque ahora que se está, es decir, eh, apuntando desde hace varias semanas, ¿no? Un ataque nuclear... Eh, puede haber una guerra radioactiva, entonces eso es lo que ha creado, digamos, ese ambiente para que ahora llegamos en estos últimos días al tema de las alarma. Entonces, es un guión, es un guión, guión digamos, claro, o sea, está, está todo pensado, claro. vamos a esta otra parte, vez? después esta, después juegan esta. Juegan con el miedo, claro, ¿para claro. qué? Para esa frecuencia... Almica, no, que esté abajo. Y somos nosotros los que tenemos que tenerlo eso muy claro, ¿no? Es decir, a mí, mi hijo mayor me pregunta, eh, ya, ya es que no me pregunta, porque <ríe> ya es que cada vez que me dice papá, pero tú, tú, y se queda ya con la pregunta, así como diciendo, ¿para qué se lo voy a preguntar si me va a decir, por favor, <ríe> no me lo preguntes más? Que todo, que, que todo esto es una... Far... Entonces ya se queda así como diciendo, <ríe> le, le pasa últimamente con bueno, el tema claro, de... Claro, pero la... yo lo sé, pero, pero José, yo entiendo a la juventud que... Eh, a la juventud que pueda tener padres como es nuestro caso, ¿no? Que tenemos una forma de pensar completamente distinta a, eh, a los más media, <ríe> por hablarlo de una manera. Lo que comunican todos, los que son las no sobre todo los que están todos los medios. Muy claro. eh, pero ten en cuenta que ellos están recibiendo la información de un adoctrinamiento brutal en los centros educativos. Sí. Segundo, que la mayoría de la juventud mmm, están, pobrecitos, tan dogmatizados a que lo que les han dicho es la verdad, todavía no tienen la capacidad de discernir y no tienen los conocimientos que nosotros a lo mejor no, podemos estar no, pero porque sí. nosotros tenemos 20 o 30 años más que ellos y tenemos un bagaje que nos ha hecho tener una fortaleza interior, entonces, aunque tú se lo expliques, a mí me pasa con los míos, ¿no? Tengo uno un poquito más, más abierto a todas estas cosas y el otro que le cuesta un poco más. Eh, yo, soy, claro, como soy la disidente, <ríe> o bueno, soy no, o sea, me comporto, pienso de manera diferente y demás, aunque después... Me viene a pedir consejo cuando, cuando son cosas así de enjundia, como se suele decir. De reflexión. Me hace caso, me viene a pedir esa reflexión, ¿no? Y mamá, ¿y tú por qué crees que no sé qué? Y me hace esas preguntas. Pero los entiendo perfectamente porque su cabecita no está preparada para y mm, después. Los tienen apuntados no. con con que... los TikTok, todo inmediato y todo así de rápido, no les, no les dejan pensar, o sea, si es que pasan las imágenes tan sumamente rápido que su cerebro no es capaz de retener nada. hay que Claro, hay que tener mucha paciencia con ellos, pero por ejemplo, en el caso, porque bueno, el pequeño mío está acabando primaria y no, no, no le está llegando todo esto todavía, pero el otro no, está en tercero de la ESO y entonces hay profesores que que se lo dicen directamente, ¿no? Es decir, sí, los profesores es que, están súper es que es afectados ¿no? con todo, todo este noticiero no de, de, de la guerra y de todo lo que está ocurriendo. Los ¿no? profes le dicen... Los, los claro, profes, los, profes, en el, en, los profes... El instituto es brutal. Él, él viene, claro, pero, pero es porque él, les, llega, les llega esa noticia claro, eh, directamente él, él, a los institutos y al colegio. Él llega, pero, pero, él, él llega y me dice que es que el profe tal o la profe tal pues, ha estado hablando de tal manera o sí. bueno o ha estado comentando. y entonces eh, yo por lo menos la tranquilidad que tengo es que veo que él me lo dice ya como que lo recibe y él está un poco ya de observador, ¿no? Como, como desde fuera, ¿no? Es decir, ya no le afecta. ¿Por qué? Porque, claro, me mira a mí y cuando ve cómo yo lo estoy escuchando, porque lo escucho, por supuesto, y como ya mmm, sabe, es decir, hemos, hemos tenido muchas conversaciones sobre esto, cómo yo, es decir, lo estoy viendo todo esto, cómo lo estoy sintiendo, entonces, también. claro, él también empieza ya en cierto modo, a, eh, a somatizar ¿no? mi forma también de percibir esto, ¿no? Y es lo que me da tranquilidad, es decir, porque lo, lo, lo contrario no le lleva a ningún sitio, le lleva a tener ansiedad, por supuesto, a, a tener miedo, a, a, bueno, a estar en, en un continuo eh, conflicto <risa> con su entorno. Entonces, claro, es decir, es, es así, ¿no? Es así. ¡Chloe! <risa> bueno. Seguimos. Ok. ok. Está, estaremos por cerrar. A ver si estaremos por cerrar la primera, esta primera. Sí. ¿es cuánto, está, ¿Cuánto llevamos van, ya? Llevamos 40. Vale. Bueno. Fi... Sí. <risa> está bien, está perfecto. Podría ser peor. Está bien. No. Eh, fisis. Eh, que vienen a ser natura. Eh, es interesante también el, esto de que, por ejemplo, el los médicos en inglés se dice eh, physics, ¿no? Physics. Eh, sería como una cosa así. Algo así, más o menos. Eh, y ahí otra vez tenemos la, la contradicción que aparece, ¿no? O, o, la, o, la, o cómo se une todo, eh, que la, natura, la naturaleza tiene la virtud de de sanar, vamos a decir, y, y la, la Rini la semana pasada en, eh, estaban ya aquí hinchando con esto de, ahí me llega el, estoy actualizado con, con lo que anda pasando en, la, en el sistema médico, por el lado este de las, de las terapias alternativas. Entonces, eh, viste que vienen hinchando hace tiempo con eso, y ahora, bueno, la semana pasada estaban con que... Eh, otra vez, siempre viste amenazando como que hacían... Eh... Intrusismo laboral, mira, eso es una pasada. Claro. Lo, que, lo que tenemos que soportar con supuestamente el intrusismo laboral que ocasionamos los terapeutas de las terapias, tenemos que decir, eh, no convencionales, claro. ¿vale? Y, y alternativa, porque... o sea, fuera de, de, la, de la línea de que ellos quieren marcar. Claro. Bueno, esto era eh, específicamente con acupuntura y eso. Mira, yo que tengo la titulación también de osteopatía, los fisioterapeutas, ahora, antes siempre se veía fisioterapeuta, fisioterapeuta, fisioterapeuta, solamente, ¿no? Me parece muy bien, han hecho su, su carrera de fisioterapia, pero ahora ya desde hace, pues no sé, unos 10 años más o menos, ¿no? Pues Yo llevo ya 15... Pues eh, ya ponen fisioterapia y osteopatía, o fisioterapeuta y osteópata. Una hostia quieren, de seguro. Porque quieren, <ríe> claro, o sea, tú fíjate que, que la osteopatía es muchísimo más antigua que, que, la, que la fisioterapia, pero mmm, a los osteópatas, pues eh, tienes que tener un cuidado con la nomenclatura, con las palabras que utilizas, porque si no, el intrusismo, el colegio de fisioterapeutas se echa encima por intrusismo laboral cuando claro. no tiene nada que ver o sea qué ganas de acapararlo todo sí sí por y... eso por eso Así la que... competencia no la colaboración que, Pero que sería es que la ser la tiene ellos o sea claro. la competencia la tiene el que no se cree valioso de lo que está haciendo o sea si hay, está, si claro. hay, hay de todo para todos Sí, no, pero aparte de esto que estamos diciendo, o sea, la, la, la incoherencia que hay en eso de no, no reconocer el, el, las bases de lo que, la esencia de lo que ellos están también practicando. Claro. Y otra muy, bu muy buena que la sabemos algunos, pero no, no está del todo claro, es el que la psique es, viene a ser claro. el alma. Uh -huh. Eso también hace que, si no lo, si no lo tenés claro, eh, estés un poco más dividido de lo que te convendría, quizás. Eh, fíjate cómo la industria farmacéutica, que se basa en la química, la química vendría de quimilla, que vendría a ser el éter. Eh, también... Conocido como la piedra filosofal, la fuente original, la esencia que a todos nos compone, la chispa divina. Y. Pero guarda de, de hablarle de esto a, a la Ahora. narrativa oficial. El chi, ¿no? Sí, el prana también. Sí. Toda esa... Fíjate cómo lo que llaman derecho positivo, como veníamos diciendo, es torcido negativo más bien, porque el derecho positivo, por definición de la propia Real Academia, es lo que está opuesto al derecho natural. Claro. Si el derecho natural es la realidad, el sistema completo legal es una ficción esto como lo venimos nosotros aprendiendo en estos tiempos eh, lo tenemos bastante claro pero está bueno de a poco ir eh, com comentando y, co y correlacionando estos estos conceptos por, por eso decimos que está la realidad y está lo que llaman ciencia o o Era verdad, los que los... este ¿Cómo se llaman los fact-checkers? Los chequeadores ah. de la realidad. Los verificadores. Los verificadores, de eso, eso, eso. De la verdad, que no de la realidad, cuidado, dicen. Sí, verificadores sí. de la verdad. De la verdad que tenemos nosotros con nosotros mismos. De su verdad, claro. Sí, y todo esto eh, se puede ver como una de las grandes... Eh, consecuencias es la desvalorización que es como una especie de, de raíz de un montón de problemáticas que hay hoy día en, la, en las sociedades ¿no es cierto? a partir de la desvalorización o sea está todo esto relacionado con el valor que ya hablaremos también de eso eh, entonces para recuperar nuestro centro como decíamos también la vez pasada eh, y decíamos que Cinescon y Taxis viene a ser orden. A través de la sintaxis podemos también ayudarnos a, a establecer un orden para mantenernos en eje. Axis. Renuevo circuitos así, practico observación, experimentación... Eh, cosas que, que supuestamente se estimula a los niños de temprano pero en verdad vemos que desde esa narrativa oficial no está muy no hay mucha intención de realmente que se desarrolle eso eh, la realidad esto te lo dejo ahí sacar una foto Tuk del caos de la idea al orden de la palabra, a la orden de la palabra. Estoy a la orden, el qué y el cómo. La importancia de unir el qué y el cómo, sustancia y forma, respiro, como decíamos, le damos forma a la sustancia, motivo y contenido, deseo y objetivo, planteo y resultado, campo y recorrido, hacerle chic, Se acabó. Bueno, podemos decir que esto está recién empezando. <risa> eh, en pleno ya 2023, la ciencia más avanzada del mundo aún no ofrece respuesta en cuanto a los misterios del funcionamiento de la psiquis del ser humano. O por lo menos no públicamente, de modo masivo. Quienes van sí, eso a... <risa> Claro que claro, lo saben, sí. Claro, claro, claro. Por eso lo están ocultando. Pero ojo, porque ya como vemos en el medio está una cantidad mucho mayor, yo pienso, de, de, esa, de esa porción que lo sabe, que son, por ejemplo, los, los funcionales, como pueden, pueden ser todos los médicos que se comieron la curva en estos tiempos, y etcétera, enfermeros, y etcétera, etcétera. Pero bueno. bueno. Pero muchos de ellos se lo comieron porque lucrativamente les venía muy bien. Bueno, claro, claro, hay todo un, un proceso de base de, de, de desvalorización, Ahora, como no, venimos no fueron éticos, eso sí. Claro, claro. Les pudo más el, el miedo o la avaricia a ser éticos con mm. el bienestar y la salud de a quienes sí, les sí, estaban sí. diciendo que venga, tira para adelante. Sí, sí, sí, sí, pero sí. bueno, eso se está, se está haciendo desde siempre, ¿no? Claro, eh, claro, son un, uno. Una... Se viene es un, labrando. Es una práctica, ¿no? Que hay eh, entre los seres humanos. Es decir, realmente... Dividirnos, quere, claro. Claro. Queremos beneficiar o queremos... O, o, no, o bueno, o anteponemos eh, el valor que, que nos proponen a, al beneficio ¿no? de los demás, ¿no? O la vida de los demás. Eh, ¿no? sí. Y de, de ahí el, el, la palabra, ¿no? La, la, la importancia de entender el concepto del valor, ¿no? Que tendríamos sí. que hablarlo más adelante, ¿no? Sí, decir, sí, sí, está, está ahí. Claro, porque el tema del valor para... es súper importante. Sí, es sí, sí. realmente, ¿qué es lo que valoramos en esta existencia nuestra? Ese podría ser una, también un, un, punto sí, sí. De, un punto de partida importante, ¿no? Para, sí. para elevar la conciencia, ¿no? Sí. sí, sí, un gran referente. Un gran referente, El sí. valor y el honor. Vaya. Pues eh, sí, sí, Decimos, quienes van encontrando vías alternativas para el estudio este de la psiquis, de cómo funciona, van pudiendo ir descubriendo ciertas claves que llevan a mapear esquemáticas donde se descifran patrones de conducta que se hallan presentes en los procesos psíquicos de hasta donde se sabe los diagramas de las dinámicas de todos los seres humanos existentes. Vamos a ponernos ahí Vamos, un poco extremistas. Que no tiene, tienen más que estudiado eh, Pero también podemos decir que eh, estos patrones que se repiten al parecer exactamente igual en todas las poblaciones de todo el planeta, sin importar credo, costumbres, ubicación, Etcétera, Al ir decodificando cómo funciona tu propia psiquis, puedes conocer cómo funciona la psiquis en el mundo. Quizá pueda haber excepciones, queda en cada uno descubrirlo, descubrirse. Mientras tanto, por medio del estudio de la sabiduría de las culturas ancestrales, por medio del arte, las leyes biológicas, la ley natural, el psicoanálisis, la neurolingüística, la bioenergética, el desocultismo, la geobiología los principios universales, etcétera, se puede ir evidenciando una serie de patrones que en líneas generales han venido siendo manifestados por igual en todos los terrícolas. Todo ese, ese preámbulo para decir que, podemos decir que hay algo extra adentro, al parecer impuesto, podemos decir un otro, algo ajeno que juega en contra hasta que me entero. Cuando me entero lo puedo poner a favor, y es otro recurso de los que dispongo como dentro de mis capacidades, lo cual me, me puede significar mayor habilidad y eso lo puedo también utilizar para resignificar, reconectar con, con el valor. Eh, tener el valor para... Sí, sí. Claro. Enterrarme para enterarme. Sí, sí, sí. Qué bueno. Eh, por esto de ir bien a, a la profundidad, ¿no? decido dejar de estar incompleto acá tenemos como el, el truco este de tu media naranja no que te hacen pensar que que hace falta un otro para pero para. posiblemente ese otro es este otro que tienes dentro que lo puedes utilizar a favor para para estar completo mm. Eh, está la sutileza para vaciarme, por ejemplo, de ese, de ese otro para re reconocerlo o para lo que me pueda acarrear ese, eso que, que está en mí, pero no soy yo, eh, y, ver, y ver de qué se trata y utilizarlo a favor, eh, está el arte de, de la palabra, ¿no? por ejemplo. Eh, escribir también, escribir es súper potente, ¿no? Eh, para expresar y, y ver, ver lo que hay adentro. Eh, no estoy últimamente utilizando lo del nombre, casi, porque entiendo este truco también, pero bueno, esto, como decimos, eh, men viene a ser eh, también, eh, bueno, en inglés es hombres, no pero eh, instrumento, eh, más cosas por ejemplo nombre suena como nombre no pero bueno eh, en vez de nombrar digo pronunciar pero eh, ahí estamos seguimos estudiando yo tengo que decir también que vengo rectificando y recapacitando por ejemplo amigo era una palabra que, que la tenía un poco eh, vedada y y también vengo a entender que no, no, es, para ponerse, no es para ponerse tan mal. Eh, uno de los trucos a través de ese nombre es lo del Capitis de Minutio Máxima, que es un, uno de los trucos que estamos estudiando. Eh, como ustedes sabrán, que se trata de, de una disminución de tus capacidades de tu de tu cabeza máxima. Y de ahí viene el nombre en mayúscula, como ya sabemos eso, mucho. Eso, eso. Eh, y a través entonces Gracias. de las. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Yo, yo creo que vamos a ir dejando ya, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Que tengo, a ver, a ver. Uy, sí, sí. <risa> Si quieres, Dan, déjalo ahí en la última del Capitis diminutido. Déjalo ahí. Perfecto. Ahí nos quedamos meditando con eso. Perfecto. No, sí, hay, hay, hay para darle vueltas ahí, para poner en orden. Okay. Bueno, eh, gracias, hermanos. Lo que digo es que ustedes tranquilos, o sea, si esto ya como verán hay muchas sesiones, pero podemos en el medio. Eh, o sea dejar pasar tiempo y meter ir metiéndolos en medio de vale como, sí, ustedes, ve, como ustedes lo vean sí sí vamos viendo lo está divertido está, lo que está muy claro es que eh, nuestra forma de expresarnos va, va cambiando va evolucionando no con el nivel de conciencia que vamos adquiriendo eh, lo únicos que no cambian son los políticos se puede escuchar un político con 25 años y con 70 años y... Tienen, Tremendo. El, tienen el mismo discurso, ¿no? Es Tremendo. Decir, son robóticos, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y ellos... Tienen Pero claro bueno, que... porque también su plan es ese, ¿no? El, el ir invocando claro. siempre las mismas frases. Y porque y si no... Te das cuenta cuando quieren inculcar algo es que esa frase no le cambian ni, ni, ni una coma. No, no, claro, y tienen los mismos, las mismas expresiones, ¿no? Y, y ¿no? y sobre todo que no evolucionan a un nivel de conciencia, ¿no? Para mí quizás es lo más significativo, ¿no? Para mí un político no evoluciona, todo lo contrario, involuciona, ¿no? Sí. Entonces, de ahí es de, de es decir, de, el hecho de que no, no, no cambie, ¿no? Ese lenguaje eh, que cualquier ser que va evolucionando en conciencia. Va, va cambiando, ¿no? va, va introduciendo y va sacando quizás ¿no? ciertas expresiones que no, en, en frecuencia y vibración pues no, no, no le benefician o siente que no benefician ¿no? para nada. Entonces, bueno, todo esto, claro, es, es un tema de conciencia al final, ¿no? eh, está clarísimo. Eh, el tema de, de cómo se utiliza y el efecto que tiene el lenguaje, la comunicación, la palabra como fuerza, como poder de frecuencia y vibración, es una realidad, ¿no? Y de hecho crea realidades, ¿no? Entonces, bueno. Claro, este es un ejemplo perfecto, cómo claro. crearon realidad a través de, de una, ni siquiera una palabra, de una manera de, de escribir la palabra. Claro. Impresionante. Claro, claro. Y como eso todo, ¿no? De la caverna al diccionario. <risa> Muy bueno. Tal cual. <risa> Está bien. Tal cual. Bueno, nos despedimos hasta la próxima. Gracias, Dan. Gracias por todo el trabajo. Gracias. gracias. por participar, José. Gracias a vosotros y gracias a todos los que, a todos los que estén ahí, ¿no? Después viendo Dan hace, Ha saludado como un... como, la como, la como la reina. Como la reina. Como un soberano total. Ya es un soberano total. Claro. Con la manita, con la manita. Bueno, un abrazo y. Bueno. Cuidaron, Muchas gracias Cuidaron, a los cuidaron mucho, disfrutad. Muchísimas Todo. gracias. Venga, hasta luego. José, tienes que darle a. Finalizar de grabación.